Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, primer video de esta semana y ahora continuamos con el tema presente. Y como siempre aclaro y lo vuelvo a aclarar por las dudas que vos te conectes por primera vez con estos videos, con estos contenidos. Mi propósito en estos contenidos es, son dos en realidad. Uno es alcanzar, acercar, aclarar si se quiere un poco eh, de qué se trata el coaching. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Digamos, esto eh, como disciplina, como metodología de trabajo para gestionar los recursos de cada uno de nosotros para lograr aquellos objetivos o aquellas cosas que queremos o que soñamos o que queremos lograr. en Y por otro lado, eh, hacer que la vida cotidiana, digamos, que el coaching, que también es un propósito del coaching, ¿no? digamos que la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de nosotras, sea más agradable, sea más vital, más... Eh... No sé, más placentera. Digamos, en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros, de nosotras, que nuestro día a día, nuestro cotidiano, sea más con mayores niveles de bienestar. Ahora sí, con el tema de hoy o de esta semana, el presente, y un poquito como continuando con la semana pasada, como les decía recién, sobre el pasado. Presente. Primero lo que quiero hacer es eh, con este tema leerle. La definición que encontré en Google. Básicamente lo que hice fue poner presente, definición y ahora la comparto con ustedes. Y la comparto desde el teléfono. Las voy a leer exactamente como dice acá en Google. Dice presente. Que está en un lugar al mismo tiempo que la persona que habla o de la que se habla. O en el momento en que sucede una cosa. Como primera definición. Como segunda definición. Que se encuentra o existe en un lugar Determinado. Interesante estas dos definiciones. A ver, todos creo que sabemos, no, no creo, estoy seguro que todos sabemos lo que es el presente. Ahora, cuando nos basamos en una definición, si se quiere, como que toma otro significado o un significado más específico, si se quiere, ¿no? Y. Ahora voy a dejar el teléfono, digo, pero. Y para esto también es lo que. Una de las tantas razones por las cuales el coaching es beneficioso para cualquiera de nosotros o de nosotras. ¿Y por qué digo esto? Porque en esas definiciones hay mayor claridad. Ya eh, lo que yo puedo ser, lo que puede ser para mí un concepto, después cuando lo pongo en claro, ese concepto tiene otro significado o un significado más específico si se quiere. Y con el presente también puede pasar, ¿por qué no?, más allá que nosotros, cualquiera de nosotros conoce, sabe lo que es el presente, si nos referimos o nos centramos o nos enfocamos en una definición, va a haber mayor claridad sobre, esa, sobre ese presente, sobre esa definición, sobre esa palabra o sobre el uso que nosotros le damos a la palabra. Digamos, esto es importante para cualquiera de nosotros, de nosotros, ¿por qué?, es importante... Porque en esta definición del presente estaremos definiéndonos nosotros como personas cómo es que nosotros interpretamos el presente. Cuando yo hablo del presente, cuando vos hablas del presente, en esa, en, en esa forma de comunicarte vos con el presente o de comunicar vos tu presente, eh, está también tu, tu forma de ser, tu personalidad, tu concepto del presente, qué es lo que vos crees realmente, de lo que te está pasando en el presente. Y como decía en los videos anteriores, el pasado es muy importante porque es lo que nos forja. Digamos, es el pasado. Gracias al pasado tenemos nosotros la personalidad, nuestros comportamientos, la forma de comunicarnos y montones de otras cosas. Somos una construcción de una sumatoria de sucesos en nuestro pasado. Y nuestro presente también es importante. Obviamente, a ver, para simplificarlo seguramente dentro de una semana estaré hablando del futuro, digamos, y las tres cosas son importantes por igual. Ahora hay como, a ver, como una moda si se quiere, de la cual acuerdo en gran parte, ¿no? De que lo que importa es el presente y que estar siempre en el presente, esto es verdad, y creo que tiene que ver mucho con esta definición, ¿no? Es lo que está en el lugar, en ese momento determinado, y, y si nosotros nos centramos, por ejemplo, en esta definición, y teniendo, si se quiere, en cuenta esto de que hay que vivir hoy, hay que vivir el presente, si se quiere, como una moda. Eh, con, vuelvo a repetirlo, con la cual acuerdo, concuerdo en gran parte. Eh, también hay que eh, tener presente, eh, valga el juego de palabras, hay que tener presente la importancia que nosotros, y la interpretación que nosotros le damos al presente. Porque de esto se trata también entender... ¿Qué estamos viviendo en este mismo momento? ¿Qué estás viviendo vos en este mismo momento? ¿Qué es lo que te está pasando puntualmente y específicamente en este momento? Y esto que yo nombraba también en los videos sobre el pasado, incluso también cuando hablé sobre el propósito, sobre, sobre los planes, sobre los proyectos, digamos, muchas veces o algunas veces, eh, nuestro presente está como, como muy mezclado. ¿no? como se nos mezcla cosas del pasado, cosas del futuro, en nuestro presente, en tu presente, en el mío, porque no también, tenemos, todos tenemos un presente que por momentos, a nuestra manera de interpretarlo, a nuestra, a nuestra manera de pensarlo, de reflexionarlo, de escucharlo, de mirarlo, de observarlo, eh, es confuso. Ahora, ¿hasta qué punto esa confusión o esa claridad, llegado el caso? que vos tenés de tu presente, que yo tengo de mi presente, que cualquiera de nosotros tenemos nuestro presente, ¿hasta qué punto es real? Por esto te decía esto de la importancia del presente, pero en relación también con los otros tiempos, ¿no? como el, con nuestro tiempo pasado y con nuestro tiempo futuro, y las tres cosas son importantes para nosotros, puntualmente en estas, esta, estos videos de hoy, en estas tres entregas de presente... Quiero poner el foco claramente en la importancia del presente. Y el presente para qué te ayuda, para qué te sirve, para qué te serviría. Y estoy hablando ya en tiempo futuro. ¿sí? Fíjate que el presente es importante incluso cuando hablas de tu futuro. Tu presente es importante incluso cuando hablas de tu pasado. Ahora... Desde mi experiencia, y cuando digo esto siempre lo aclaro, es desde, es desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional como coach y como mentor coach. El presente es clave, independientemente de que los tres tiempos, ¿no? pasado, presente y futuro, son importantes para nosotros, para vos, para mí, para cualquiera de nosotros. El presente es clave, porque es el momento en donde vos vivís, el momento donde vos accionás, en el momento donde vos haces, donde vos concretás donde vos incluso planeás, o donde vos recordás. Entonces el presente es clave, ¿por qué? Porque es el único momento real, efectivamente, donde vos podés hacer algo con tu vida. Podés hacer algo con tus decisiones, podés hacer algo con tus pensamientos, podés hacer algo con tus reflexiones, podés hacer algo con tus emociones. Y posiblemente vos digas, Hugo, otra vez con las emociones. <risa> y esto lo digo porque a veces me lo, me lo comentan. Eh, digo, sí, porque yo creo que también lo, lo, lo mencioné en unos videos anteriores. Nosotros somos seres emocionales que razonamos. Así está definido neurológicamente el ser humano, más o menos, ¿no? No es literal, pero digo, sí, estudios eh, científicos han comprobado que nuestro cerebro, después de miles y miles de años, sigue evolucionando, sigue creciendo, pero la mayor parte, es la más antigua, y esa parte más antigua tiene un alto componente emocional. Lo que nosotros hoy, si se quiere, o todos podemos llegar a conocer o conocemos sobre lo que es el neocórtex, digamos la parte más moderna del cerebro, es la más racional, claramente, es la más, si se quiere, con mayores capacidades cognitivas. Ahora, ¿por qué te crees que es importante, o por qué pensás que es importante tener inteligencia emocional?, que hoy también es otra cosa que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda el vivir el presente está muy de moda el ser, tener inteligencia emocional. Porque de esta forma tu presente va a ser, digamos, diferente. Y tu presente, por eso digo, es importante porque en la medida de tus posibilidades o de las mías, incluso a todos nos pasa, a mí también me pasa, digamos, yo por tener de profesión ser coach o ser mentor, esto a mí no me deja separado, de cualquiera de todos nosotros o de nosotras con inconvenientes, problemas, cosas para solucionar, falta de claridad. Digamos, Yo por ser coach o, o, o vos por no serlo, no somos diferentes. A, a todos nos pasan diferentes cosas que en nuestro presente, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de tus posibilidades de las mías, podemos hacerlo, gestionarlo de mejor manera. Hacer que ese presente... ...que hoy, en este momento, en este instante... ...que yo estoy haciendo este video, por ejemplo... ...yo me la pase mejor... ...o vos, en este momento, lo estás, lo estás mirando... ...te la pases mejor... ...y esto es importante tener en cuenta en el presente... ...porque es esto que yo decía el, el teléfono... ...perdón, lo, voy a, lo, lo traigo de vuelta y lo vuelvo a, a mencionar... Y digo ...se encuentra o existe en el lugar determinado... ...o eh, eh, la persona que habla o de la que se habla... ...en el momento en que sucede una cosa... Entonces digo, claro que es importante y clave, porque en este momento estás enfocada o enfocado en escuchar esto, por ejemplo, y dentro de unos minutos, o sea, 10 minutos más, estarás haciendo otra cosa y estarás enfocada, en la medida de tus posibilidades, en hacer lo que estás haciendo y estar atenta o atento a eso. Y esto es importante y está buenísimo tener claro que el presente es lo que sucede, como dice la definición, ¿no? Lo que sucede en un lugar determinado sobre algo o sobre alguien, o de lo que se habla de algo o de alguien. Y por eso creo, y vuelvo a lo mismo, esto, esto es lo que yo creo, esto es totalmente personal, eh, que esta moda del presente y del hoy es importante. No... En algunos puntos, no, no acuerdo, y después lo voy a poner seguramente en otros videos, en el video siguiente seguramente. Eh, porque como todo, si es excedido, no te hace tan bien. Ningún exceso hace bien a nadie, ni a mí, ni a vos, ni a nadie. Cualquier exceso, en algún punto, no es beneficioso. Entonces, ¿el presente es importante? Sí, claro. ¿Es clave? Sí, claro. Porque es clave, porque es el momento donde vos puedes ejecutar, donde vos puedes cambiar, donde vos puedes mejorar, analizar, pensar, reflexionar, ver, escuchar, digamos, eh, es el momento en el que vivís realmente y esto es importantísimo. A ver, independientemente de mi pasado, independientemente de tu pasado, independientemente de tu futuro, de mi futuro, de mis planes, de tus planes, digamos, yo vivo hoy, vos vivís hoy. Mañana es un sueño y ayer es un recuerdo. Esto es una realidad. Entonces, es importante el presente, claramente sin perder de vista, digamos, sin, sin, sin dejar de estar atenta o atento al pasado, ni dejar de estar atento o atento al futuro. Y esto es lo que pasa en las conversaciones de coaching, ¿no? digamos, con conceptos, con cosas, con descripciones que, a todos, que todos tenemos en el día a día. Las, las recursos, las herramientas que tiene el coaching para que la vida cotidiana, o esos proyectos, o ese incluso ese pasado, un poco que está como molestando posiblemente a tu proyecto a futuro, sea como más grato tu cotidiano, sea más grata tu vida. E incluso si quieres planear algo, sea más beneficioso, más grato, más agradable el planearlo y el transcurrir, el vivir todo lo necesario para que ese plan se, se concrete, digamos. Y, y esto pasa en el presente, es una sumatoria de presentes. Así como nuestra personalidad es una sumatoria de pasados, también nuestra vida es una sumatoria de presentes incluso. Y esto es importante, tener distinciones para entender que hoy, en este momento, estás haciendo esto con la total validez que tiene para vos. O Lo importante es, el presente te sirve para empezar a distinguir, empezar a elegir vos qué presente querés cómo querés vivir tu presente así que el presente es importante para nosotros es el momento exacto en el que estás vivo en el que estás viva y esto es importante es importante tener en claro que es el momento en el que suceden las cosas en un determinado lugar y es en un determinado tiempo que es el presente así que bueno, espero que este tema del presente que es complejo también no de, de, de pensarlo de reflexionarlo para vos, para mí, para cualquiera más allá que es una palabra que todos usamos que todos tenemos en claro que es a veces el presente se hace más fácil, más difícil más complejo, más simple el vivirlo el transitarlo el estar presente en el presente así que una vez más, agradezco tu tiempo por mirar estos videos, estos contenidos. Y nos estaremos viendo seguramente dentro de un par de días con otra, otro video sobre el presente también. Y nos vemos en la próxima.